Egunon, azken asteotan behin eta berriro, nabarmendu ditugu gazteizen eta araban ditugun erronkak estrategikoak. Erronka demografikoa, transizio energetikoa, geure ekonomiaren modernizazioa, edo lurralde oreka besteak beste. Baina argi eta garbi esan dugu baita ere, ezin dugula hastu geure erritarren parte handi bat eroza galtzenari direla. Ongizatea, a galchen aridirela, Azken finean, pobrecen arida. La dificultad de muchas personas para llegar a final de mes nos interpela directamente a todas las instituciones. Y desde Euskal Herria Bildu vamos a impulsar medidas en todos los niveles para darle respuestas a las necesidades que tiene la ciudadanía. Y frente al encarecimiento constante de la vida podemos y debemos actuar. Y tenemos cuatro objetivos principales. Uno es garantizar el derecho a la vivienda. También asegurar unos salarios dignos, facturas de luz que sean justas y también pensiones mínimas. Está en nuestras manos y desde Euskal Herria Bildu lo vamos a hacer. Y además hoy podemos poner como ejemplo al Ayuntamiento de Lemoa, en el que ha llegado a un acuerdo en el que todos los contratos que se vinculen con el Ayuntamiento, todos los subcontratados van a contar con un salario mínimo de 1.400 euros, que además está de acuerdo con la Carta Social de Euskal Herria. Por eso lo planteamos, porque es posible porque desde los ayuntamientos podemos tomar medidas para apoyar a la ciudadanía y allá, donde gobierna Euskal Herria Bildu, lo hacemos. Esta cantidad, 1.400 euros, supone un salario mínimo interprofesional que es adecuado a un nivel de vida digno a nuestra realidad económica. Desde Euskal Herria Bildu vamos a proponer tomar contactos con las organizaciones sindicales y también con las patronales de cara a favorecer ese acuerdo interprofesional que consolide esos 1.400 euros como salario mínimo. Y también vamos a instar a que la comunidad autónoma vasca y el gobierno de Navarra, de Navarra abran una mesa de negociación para poder fijar ese salario mínimo. Copuruau milla mila euro bizitza maia baterako gutxieneko soldata da geuregoera socioeconomikoaren bat datorrena. Euskal Herria Bilduk arremanak izango ditu. Sindikatuekin eta patronalekin, mila eta laureun euroko gutxieneko soldata hau finkatuko duen al Arteco, Acordio Bat, gauzatzeari Ari, Laguncha Mateco, Eta Escachen Diego, Eskal Autonomía Arquí Eta Navarroco, Gobernuei, Negociación Maya Bat, Marchan, Yardesaten, Guchen Eco Soldata, Propio Bat es Archeco, Rec, Bear Duten, Neuricoa. Y ante el continuo encarecimiento de la vida, desde la Calería Bildu vamos a proponer propuestas que den respuesta a la ciudadanía. Por eso vamos a trabajar por ese salario mínimo interprofesional de 1.400 euros. Y también vamos a adoptar más medidas para que la vivienda, poder conseguir en gastéis un parque de vivienda en alquiler, un empleo de calidad, ayudando también a las empresas a tener oportunidades para crecer, innovar y poder ser más sostenibles. Y unos servicios públicos, sobre todo, que den calidad. En la sanidad. De esta manera, desde Gasteiz, desde el ayuntamiento, también vamos a responder a la ciudadanía. Que Escaturic y Custendugu, Asken y Yabeteotan, no lagares titudiren eh, Neuris Campo BTBR o Erosketo, erosketako que energía edo hipoteca Presioak, searo se aro ego se isquie ascori ego era mutureraño era manes gañera urte btean oñarrisco, elika gaien precio a e da. Argindarraren o en presioa, euneko, da. presioa, euneko nuestra ciudadanía ...pierde poder adquisitivo... ...y mientras tanto los beneficios de los oligopolios... ...y las grandes empresas no paran de crecer... ...los beneficios de Iberdrola han crecido un 40%... ...los beneficios del BBVA... ...otro tanto, los de Repsol... ...ofrecieron el año pasado un número del 70%. Frente a las políticas que defienden el negocio y los privilegios de estas grandes compañías, necesitamos políticas a favor de las personas. Por eso avalamos que en estas circunstancias excepcionales, las empresas que se están lucrando gracias a la crisis aporten también de manera extraordinaria. Hace falta voluntad política para garantizar facturas justas de la luz, empezando por los sectores más vulnerables. Vamos a poner a disposición de la ciudadanía la energía eléctrica que generan las diferentes instalaciones y participaciones de la Administración para poder rebajar la factura de la luz. Además, hacemos una apuesta por aumentar las capacidades del sector público para generar energía renovable y poder contribuir así a garantizar el bienestar energético de toda la población. Borondate politikoa behar dugu argindarraren fakturak bidezkoak izan daitezen, sektore zaurgarrienetatik hasita. Erritarren eskuetan jarriko dugu administrazioak dituen instalazio eta parte hartze ezberdinek sortzen duten energia, argindarraren presioa jaitzi ahal izateko. Gainera, sektore publikoak energia berristagarria sortzeko dituen baliabideak indartuko ditugu, populazioaren energia ongizatea bermatzen laguntzeko. Tenemos claro que ante el encarecimiento de la vida son necesarias medidas valientes. Además de la rebaja de la factura de la luz, desde Euskal Herria Bildu tenemos el compromiso de avanzar en los siguientes ámbitos. Limitar los alquileres y promover viviendas de protección social. Establecer un salario mínimo interprofesional de 1.400 euros. Reforzar la calidad del transporte público y acercarlo a la gratuidad. Y, por último, complementar las pensiones más bajas a 1.080 euros, empezando por las personas más vulnerables. Es que ricasco.